Señores, en exclusiva, no me puedo ir del país. Yo tengo pensado dejar a Néstor Flow ahí en el programa, pero él ha hecho algunas entrevistas interesantísimas. Y hay una que, es, que teníamos mucho planificándola y ya por fin se nos dio. Y es con el artista, eh, que yo lo, no solamente lo pongo urbano, pongo un cantante, un cantante de, de diferentes géneros. El señor, que lo conocemos por Jacob, pero ahora es John Patiño. Hermano, ¿cómo te sientes, hermano? Bien, bien, súper bien, de verdad. Saludos a toda la gente de Telenor que nos sintoniza. A ti, genio, gracias por la oportunidad. Y a la gente de RD, que son nuestros hermanos, de verdad. Siempre que me doy la vuelta por allá, la paso muy bien. Recibo el mejor servicio y la gente, de verdad, tú, tú, tú, mucho. Tú, ¿Tú has venido mucho para acá, para Santo Domingo? Sí, sí, sí. Estuve allá hace como ya un poco más de ocho meses. Estuve por allá... Este, trabajando algún sencillo y me di la vuelta por allá y de verdad que desde la comida, ustedes, la gente, todo se siente muy bien, de verdad. No, no, no, no, es no. estar en Puerto Rico. Eh, Nos no agrada, no agrada muchísimo que te hayas sentido en casa y más aquí que hemos, hemos apoyado mucho tu trayectoria. Eh, para empezar, ¿cómo empieza eso de la música, Jacob? O sea, ¿En qué momento tú decidiste? Yo quiero ser cantante. Eh, ¿Y cuál fue el género que más te llamó la atención en ese momento? Mira, yo por muchos años fui bailarín y coreógrafo, este, okay. tra trabajé en academias de baile, yo todo el tiempo me volvía como chamaco, este, dando clases de baile, siempre estaba en ese medio de baile, de los shows en vivo, de las competencias de talento, todo eso, siempre yo estaba bien, bien Sí, este, se usaba mucho eso ante la competencia de grupo de baile y cosas así. Mm -hmm. Correcto, entonces pues de ahí viene vino el nombre de Jacob, por ahí seguí este, trabajando y dando clases como... Como bailarín y coreógrafo, luego fue que entonces eh, al finalizar mis estudios, en ese momento yo estudiaba, pero daba clases de baile, entonces estudiaba, estudié ingeniería de sonido. Una vez que okay. me gradué de ingeniería de sonido, este, al menos un, un estudio privado. Este, okay. Hice un préstamo estudiantil y e hice un estudio de grabación este, y comencé a hacer producciones yo mismo, porque pues sentía que tenía el talento para cantar, pero... Como yo soy tan introvertido, todo lo quería hacer yo desde un panorama privado. Entonces, pues dentro del mismo estudio, grabé mis propias canciones. Entonces, fue ahí cuando empecé a encontrar un sonido, este, venían amistades y amigos que me decían, mano, tú te escuchas brutal, este, ¿por qué no siguen grabando, le siguen metiendo la música? Porque realmente yo abrí el estudio de grabación como para un negocio, porque okay. al, al tener mi diploma de ingeniero de sonido, pues quería abrir un estudio a nivel de, de negocio, poder grabar gente, producir pistas, yo hacía muchas pistas, antes de empezar a cantar o intentar cantar, yo hacía muchas pistas, entonces, eh, por ahí fue que me empecé a desenvolver, entonces, eh, contestando tu pregunta en cuestión de lo, de lo musical, la musicalidad la agarré por las coreografías, porque a mí me inspiraba mucho la música R&B, la música Hip Hop, y todo lo que es la música urbana de Estados Unidos, la escuchaba mucho para montar las clases de baile y para hay coreografía. Entonces, pues de ahí empezó mi influencia musical. Eh, eh, eh, mi oído se deleitaba con ese tipo de música. Entonces, pues cuando fui a cantar, pues encontré un estilo que era así, más R&B, bien vocal, este, y me gusta todo lo que es un buen performance vocal. Yo me di cuenta, Jacob, cuando en el momento que te escuchamos por primera vez, veíamos algo muy diferente. Habíamos escuchado a Divino, habíamos escuchado a Ángel López o, o sea, Yandel, ¿sabes? Voces, pero no tenían ese juego de voces que, que tú tenías, ¿sabes? Por eso me encuentro raro que en ese momento tú entres por el urbano. ¿Por qué entraste en el urbano? ¿Sabes? ¿Por qué entraste por esa zona? En el urbano entré porque en ese momento que yo estaba grabando mis canciones, como te, como te comentaba anteriormente en el estudio, en una de esas visitas me visitó Gadiel, el hermano de Yandel. Exactamente. Pues entonces allí fue a visitarme eh, buscando pistas para él, pues también hacer las cosas de él. ¿Me entiendes? Él estaba buscando pistas en ese momento. Entonces la amistad en común que yo tenía con él, pues lo llevó a mi estudio para yo eh, servirle de productor, quizá, ¿verdad? Enseñarle un par de pistas este, a Gadiel para que él pudiera desenvolverse. Pero en el interín, al final, de, ¿verdad? de la sesión, como digo yo, de, de la visita, pues le muestro mis canciones este, de lo que yo he grabado, porque obviamente siempre te piden como que Mary, si yo grabo aquí, ¿cómo yo me escucho más o menos? Sí, tengo una prueba, este, una prueba, algo así. Exacto. Y de una, pues yo le enseño las canciones que ya tenía grabadas mías. Cuando él escuchó eso, él dijo, Mary, mi hermano, usted tiene que enseñarle eso a Wisin, tú tienes que enseñarle eso a Yandel, obligado, porque uh -huh. ellos están buscando alguien así para la compañía. En ese momento estaba Franco el Gorila, estaba Tony Dice uh -huh. y estaba el tío. Estaba la, estaba estaba montándose la compañía. Okay. Entonces fue, pues, empezaba ya a crearse WY Record. Exactamente. Yo, Entonces, yo rápido le abrí los ojos, yo le abrí los ojos y le dije, "Brother, yo no tengo ningún problema con que ellos escuchen, si tú dices que ellos están buscando a alguien así, mira, yo con mucho gusto esto lo otro. La cuestión fue que le enseñaron persona a persona a Uisi. Wow, ¡Qué canción! Muy buena sí. canción. Esa fue la primera que tú le enseñaste. Esa fue la primera canción que él escuchó mía. Este, y cuando escuchó eso, él me dio una llamada a mi propio, a mi propio celular. Él me llamó este, a mí personalmente. Vamos a reunirnos, vamos a vernos. Queremos a alguien como tú en nuestra compañía y queremos trabajar. Yo me volé la cabeza, muchacho. Me Tú no lo creías. Entonces... <risa> Tú no lo creía. Llamaste a la doña, como decimos aquí. ¡Mamá! Me... Uy, si me yo llamó... me quedé cuando yo enganché. Se lo dije a mi mamá en ese momento y ella, Dios mío, cómo lo puede ser, de verdad, ese muchacho. Wissing pues y Andel en ese momento estaban, digo, y tanto. Todavía... Sí, para el mundo, en ese, creo que en ese momento fue para el mundo. Ya en ese Exactamente, momento. estaban en esos discos, en esos mm. discos que era todo reggaetón, reggaetón, reggaetón full este que estaba Franco el gorila saliendo con algunas canciones como nuevo sí, sí, este me acuerdo me acuerdo que yo seguía mucho a Franco que hasta hasta fui a una discoteca donde él cantó porque él tenía la guerra la con el cansa de centella retraía ah ok esa salió okay. esa fue en, en sangre nueva que salió esa canción la sí fue. pues pues este, por ese disco fue que conocí a Franco, este, imagínate, estaban ya mencionando WWE Record, todo el mundo quería estar en WWE Record. Sí, eso era un sueño sí. esa cadena. Bien brutal. Y cuando Diego, Wisin me llama, pues de, de ahí surge todo. Perdón que te interrumpa. En el momento que Wisin te llama, o sea, que, que ya que, que te ¿Qué te dijo Wisin? O sea, ¿qué, o ¿qué te dijo Wisin la compañía que iba a hacer contigo? O sea, ¿qué te dijo? Mira, te, vamos, te prometo. O sea, que la compañía a veces te dicen, mira, te prometo hacer esto, esto, esto. En ese momento, ¿qué te dijo? Sí. Bueno, en ese momento, imagínate, me dijo que me veían como un artista solista full, este, que tenía unas características artísticas, eh, como para hacer el Justin Timberlake boricua. Uh -huh. este, Me dijeron que así, que, que, que la forma en que bailo también a la misma vez era como un Chris Brown, que, el, que ellos querían poner en su compañía algo más popular, más pop, este, que fuera solamente reggaetón. Que fuera diferente a lo que estaba en el momento. Exactamente, entonces, pues como no chocaba con ningún estilo, yo, o sea, yo no soy un tipo calle. Pero ah, entonces, cuando llegó la, la, la, la eh, eh, tú no has sido un tipo calle en el sentido de la música, en la manera que tú lo has tenido. Sí, no, exacto. Este, Pues en, en ese aspecto, pues no, ¿cómo te explico? Pues musicalmente, exacto, estaba más envuelto en lo que era lo popular, la música popular, la música R&B, la música de buen oír. Para las chicas, este, por eso es que casi siempre empezaba con algo romántico. Todas mis canciones al principio eran bien románticas. Yo te quiero. Sí, yo te este, quiero con palo. Ajá, perdido, que fue la primera y única canción que pusieron en la radio. Fue número uno aquí en Puerto Rico por varias semanas. Sí, me encanta este, la canción. La venía escuchando mientras era... venía de camino, la, la venía escuchando esa canción. Porque esa canción a sí. mí, me, con Yandel, Delsa Perdidos, fue increíble la canción. Me encontré... Que... una vez me encontré que nunca le hicieron un video o cosas así, un tema tan bueno. Sí, correcto. Yo, yo, yo diría que ahí fue que empezó quizás la... las eh, la disputas, ¿verdad? Porque yo, yo me quedaba con preguntas de, de que por qué si el tema hizo buen trabajo en la radio, por qué no se le hizo el video. Y si me lo habían dicho, si me dijeron, mira, Diego, vamos a hacer el video de ese tema, ese tema la gente está respondiendo bien, esto lo otro, lo podemos poner, lo podemos meter. En, en el vocabulario del negocio, la canción Ente. yo te quiero los remix cuando salió yo te quiero remix. Que me acuerdo que fue para los vaqueros, most Wanted, Creo que eh, salió esa, esa, esa canción yo te quiero remix en la manera en que tú le diste un estilo diferente a esa canción. Me acuerdo como ahora y fue que la verdad ahí fue que nosotros te comenzamos a escuchar cuando te pusieron sí. en ese tiempo. Cuando tuviste el, el, el efecto del público, porque no es igual que ahora, porque ahora están las redes, pero al menos. ¿Cómo tú sentías el público aceptándote yo te quiero y luego perdido? ¿Cómo, eres, cómo tú sentías el público en ese momento? A mí, o sea, la familia y todo el mundo estaba súper contento porque no había nadie que hablara mal de, de ese tema. Todo el mundo le encantó. Este, los comentarios todos, 100%, todos fueron positivos. Este... Nadie dijo nada malo de esa canción nunca, de verdad. Este, esa fue la primera asignación que ellos me dieron, porque luego de escuchar persona a persona, que, uh -huh. que la cogieron para el disco de Los Vaqueros, pues me dijeron, el tema que nosotros tenemos pegado ahora mismo es yo te quiero, y eso es romántico, eso tú lo coges y lo revientas. Y yo, sí. pues dale. Me puse para eso, le hice yo mismo la pista, yo mismo trabajé el arreglo, llamé a un guitarrista amigo mío que le hizo la, la guitarra. Le tin tin, tin. Excelente. y quedó hermosa a mí me encantó cómo quedó la versión R&B. y pues yo le entregué eso a ellos cuando Wissing le escuchó le encantó fue para el estudio grabó las pautas él grabó un montón de pautas diciendo ¡Jaico! Sí yo me <risa> me vuela dinero me vuela dinero decía me vuela dinero me, <risa> me, me vuela dinero, dinero. dinero todas esas cosas y en ese momento pues sí la ilusión era gigantesca de verdad porque la oportunidad fue todo bien dado todo fue bien decantazo, toma toma y este, muy rápido aquí, tal vez Sí y, y pues nada, todo se hizo de corazón este, y, y para ese entonces aún se, de, se, se denotaba mi, mi musicalidad de R&B, lo que yo canto, que, que es lo que realmente yo brindo y por lo que me filmaron, ¿me entiendes? Que, que ese era el estilo tuyo. Luego de eso, y tú como dices, luego de la, de la pegada que tuvo perdido que, esa canción, eh, que tú entiendes como que tú te quedaste esperando una promoción del video. Llegas ya, ya lo que fue eh, segundos al, eh, llegaron álbumes donde tú salías eh, creo que saliste en el álbum de los extraterrestres también saliste en la mente maestra que ahí es uno de mis temas favoritos que desnudémonos cuando salieron sí. ese, ese tipo de temas ya y cómo tú te, te sentías en la compañía te sentías ya un poquito cómodo o, o todavía tenías esperanzado por lo que hicieron con desnudémonos o, o tú decías bueno me, yo quiero más no, este, yo estaba bastante conforme, la verdad. Yo no pretendo que uh -huh. tan pronto me tan pronto me filmen, este, por todo eso que esté pasando, yo quiera tener todo de cantazo. Este, yo en ese momento que me estás preguntando ahora mismo, también todo estaba precioso. Nos pusieron a todos, nos hicieron un shooting de blanco a todo el mundo. Este, se hizo la participación y la y la y el concierto de La Mente Maestra, el disco de La Mente Maestra, debo decir, este, y todo estaba espectacular, mi participación en el disco de La Mente Maestra era, yo me quitaba el sombrero delante de Wisin porque yo tener la oportunidad de que mi tema vaya automáticamente después del de ellos, que era el de promoción, de Me Estás Tentando, la versión uh -huh. regular sin el remix, uh -huh. este, y que la disquera determinara que el tema del sex iba a ser posiguiente a, porque... Para los que no saben, verdad, el, el, uh -huh. la estructura de los discos en la disqueras no es solamente poner 15 canciones ahí tra, y ya. Una organización del álbum, de la manera en que lo organizan. Exactamente, hay una organización. Y de, eso, de esos temas, los primeros 10 son los que realmente tú cobras regalías y, y cobras, cobras de vengas regalías, ya sean sí. mecánicas o lo que sea. Eso luego me de, la diez, eso me luego de las 10, luego de las 10... Es lo que te interrumpa, Jacob. Eso me dijo Coyote que Wisin y Ander tuvieron álbumes que después de, si, sonía, si sonaban después de la, de la número 10 para allá, ellos tenían que pagar ellos. O sea, que ellos debían dinero. Sí, por eso. Porque el, el, el álbum en aquel entonces, de los no, negocios en ese, tiempo, en eran ese así. tiempo eran así. Entonces cuando sale la mente maestra y también saliste en el álbum de Tony Dice, me acuerdo de una canción que sale con Tony Dice, que Jacob está en ese, en ese que vemos el álbum de Franco el Gorila. Vemos el álbum de Tony Dice, que todo el mundo esperaba el álbum de Jaco. ¿Qué pasaba en ese momento que no llegaba el álbum de Jaco? Pues en ese momento ya yo había construido muchas canciones. Este, yo tenía canciones en laboratorio, como decimos nosotros, uh -huh. o abiertas, o, o empezadas, o comenzadas, que ya estaban grabadas. Este, lo que necesitarían serían aprobación, o cotejación, o dirección, etcétera, etcétera. Uh -huh. este, pero yo siempre entregaba mi, mi material, yo siempre grababa mis canciones, yo no decía de eso porque yo no dependía de estar en el estudio de este, en el estudio del otro, porque, ¿me entiendes? Yo tenía mi propio estudio y yo podía brindar ese, ese, ese servicio. Este, y al entregar mis canciones, pues yo esperaba que se, o se fuera mando mi álbum o que me vayan diciendo qué va a pasar con el álbum. Este, y en, en esa primera vez que yo pregunté, se me dijo... Este, Tony está primero y Franco está después de Tony, hay un orden en que tienen que sacar los discos, y yo, perfecto, entendido, porque en un momento dado, y sé que fue una, una conversación bola, bola que yo tuve con, con Wisin, que él me dijo, bueno papi, el primero que me entregue el disco, yo voy a sacar el disco del primero que me entregue, Tú ¿Sabes cómo es Wissing? Ah. Que <risa> Wissing dijo, o sea, no, él en ese momento no te dijo que era porque iba Tony o iba Franco, sino el primero que le diera el álbum, listo. En, en, en ese momento, pero uh -huh. como fue una conversación no formal, Ajá. pues no estaba bajo, en... no bajo un papel. No estaba bajo un papel. Pues cuando fui, fui a donde él otra vez por segunda vez, doble, que vamos a hacer, mira, yo estoy bien agradecido por todo lo que ha pasado hasta ahora, pero... Me siento estancadito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿O puedo colaborar o irme a hacer qué? Necesito dirección. Necesito saber qué quieren. Y ahí fue que me dijo, bueno, Jacob, primero estaba Tony Dice y si primero estaba Franco. Yo creo que hay que esperar que, a que ellos y yo pues está bien. No hay ningún problema. Yo voy a seguir aguantando y yo voy a seguir esperando a que llegue mi momento. No hay problema. Pues nada, nos íbamos de gira, nos íbamos a trabajar. Yo me iba con ellos, le coreaba a Yandel y a Wissing también. Este, nos fuimos de gira, pero pues yo todo el tiempo estaba con ellos. Uh -huh. este, y ayudándolos en la gira. Y la mi carrera, ¿no? pues. ¿Ah? Que, que hasta enemigos de ellos te, te ganaste en ese momento, porque estaba Kendo, estaba Don Omar, y, te, y, y, y, y hiciste una gente que hizo un beat hizo una tiraera, hiciste una tiraera, y que todo el mundo se sorprendió: Jacob tiraera. Entonces, sí, sí. hasta los enemigos de, de, de Wesley y Ander también se te sumaron en contra tuya. Sí, ya eso fue un poco más adelante. Uh -huh. este, como han pasado tanto, tanto tiempo, no quiero que la gente confunde el orden cronológico de la historia. ¿no entiendes? Y quiero que entiendan el porqué de las cosas. Y sí, te entiendo. Claro, claro, cosas. claro. Este, pero sí, en aquel momento en que, eh, si quieres ir a lo de la tiradera, eso es uh -huh. comenzar a hablar desde cero ahí. No, no, no, tranquilo, es... tranquilo. Pero vamos a hablar de por qué, <risa> luego de salir. Welcome to de Yongo, de salir en la melodía de la calle, se esperaba el prototipo. O sea, porque creo que era el prototipo que se iba a llamar el álbum. No sé si... Sí. Entonces, ¿qué pasó con el prototipo? Exactamente. Pues, pues sí, en, en, en eso estaba que realmente yo tenía esos temas listos. este, Lo que hacía era falta de esa aprobación, o el que, mira, ya terminamos con Franco, vamos contigo. Pues eso, eso nunca pasó. Cuando terminó lo de Franco, cuando ya sacaron los discos de los muchachos, pues sacaron creo que el disco de del después de... Yo creo que fue La Revolución. Uh -huh. El disco después de después de Franco, si no me equivoco, fue La Revolución. Este Y participé también. Yo participaba de los discos de ellos y me quedé haciendo giras con ellos, ayudándolos con el coro. ¿Y me estás fue no, con ese momento? Me estás ya. tentando fue para La Mente Maestra. La Mente Maestra, pero el Remis. Cuando salió el Remis... ¿Qué? Ajá, que salió, el, me estás dando Remy, que fue, creo, tu, aparte de lo demás, fue un palo mundial. Sí. En ese momento, tú, yo supongo que ya tú te sentías un poco cómodo en sentido, bueno, ya esta es la oportunidad mía. Sí, sí, no. Eh, la, la oportunidad en cuanto a lo musical y a lo que se ve está perfecto. Una sí. cosa es el negocio. Este, yo no devengaba el dinero que quizás la gente pensaba porque yo salí en ese remix o porque yo estuve con Wisin y Andel haciendo el remix de Me estás tentando que fue la canción más exitosa lo que sea que digan de la canción yo no devengué nada de ese tema porque mm. mi, mi, mi participación no me la remuneraron ahí no me pusieron en las regalías de ese tema este, y lo dividieron entre ellos y yo no fui partícipe de, de, de, ese, de ese split o sea, tú, no, este, tú, no, ¿Tú no ganas ni un peso por ese split No, no, no. Yo no gano ni un peso porque me estás tentando remix. Me o sea, te estás tentando remix. Y es un tema que es mundial y tiene miles de streaming. Entonces, cuando tú dices necesito explotar, necesito ver qué está pasando, que no veo nada, ya pasaron dos álbumes de, de Tony Dice y Franco, ¿en qué momento tú dices ya no me siento cómodo? En un momento en que estaba en una gira con ellos, como te digo, yo, yo, yo estuve con ellos haciendo giras mundiales y estaba con ellos siempre, siempre, siempre haciendo el coro. Cuando yo determiné eso, este, y de hecho pensaba que ya pues no iba a pasar más nada en mi carrera en cuestión del de apoyo que yo, ten, que yo tenía con ellos, fue cuando en una de las giras que, que, que tuvimos, que era de aproximadamente... 13 conciertos, uh -huh. yo me bajé de, su, de la gira de ellos en el, en el décimo concierto. Yo cumplí 10 este, conciertos. conciertos con ellos porque tenía el tiempo, no tenía una agenda artística desarrollada todavía al 100%, pero en ese entonces yo tenía la ayuda de Edgardo Febo, que era mi manejador en ese momento, y nosotros teníamos eh, Buena aceptación en Venezuela. Entonces, eh, en Venezuela, pues surgieron varias actividades, gente de la radio querían entrevistas, etcétera, etcétera. Para hacerte el cuento largo corto, decidí irme a hacer un evento grande que me, que, que me trajeron de Venezuela. Lo acepté, porque, lo, lo acepté porque me traía un dinero y, y, y me traía una promesa right. de desarrollo en Venezuela. Este, y la acepté, pero me confligió para continuar la gira de, de Wilson y Andela, que faltaban tres, tres conciertos. Este, hablé con el galandino, que, que era el manejador de ellos en ese momento, y determiné que, mira, este, para ver qué pueden hacer, si pueden buscar algún otro corista o alguien que les pueda resolver porque me surgió este negocio en Venezuela y, y tengo que aprovecharlo porque necesito La oportunidad, la oportunidad. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, desafortunadamente eso cayó mal, este, no lo vieron bien. Este, y yo tengo mis dudas con eso porque yo fui directamente de frente a donde Wisin a decírselo. Yo le dije Wisin, se me cayó esta oportunidad, saqué este tema y, y funcionó. Quiero ir a Venezuela, quiero ir a hacer este evento. Pues él me dijo, Diego, claro, papi, no hay ningún problema. Hay que trabajar, hay que seguir buscándose la mera tal persona. Llámate a, a Onil dijeron en ese momento. Llámate a Onil y, y bájalo para acá. Vamos a viajarlo para acá y vamos a, vamos a hacer ese con ellos. Que Diego tiene trabajo que hacer. Y yo, pues dale, pues está todo chévere. Tú lo sentiste que no, que no, no estaba incómodo ni, ni, ni, ni algo en contra tuya. Tú decías, bueno, me dio el apoyo. Voy a hacerlo. Correcto, correcto. Y yo me sentí pues bien porque cumplí con todo. Fui responsable. Dije cuándo no podía estar y la razón el por qué. Este, y, y la contestación de, de él fue esa que te dije. Pero a, al rato después, me acuerdo que estábamos en un hotel en ese momento descansando para luego continuar la gira. Este, se me acerca el galandino junto con el, con el road manager en ese momento. Este, y me reúnen y me dicen, Jacob, te necesitamos en estos shows, este, ¿por qué te tienes que ir? ¿Por qué, por, ¿Por qué tienes que hacer eso de Venezuela? Y yo, mira, yo, yo no lo hago por, por mis pantalones ni por hacer daño. o sea Si es por hacerle coro a Wisin y Ander, hay más gente que puede hacerlo. Este, y, y me sinceré con ellos y les dije, brother, yo tengo unas deudas en Puerto Rico, yo tengo unas cosas que andar y no estoy bien económicamente yo necesito de vengar y desafortunadamente y, y, y no es que sea mal agradecido pero yo cobro por cada show en ese momento yo cobraba 300 dólares por evento por evento. entonces 300 dólares americanos por, por, por cada concierto que yo salía con Wisin Yandel y está bien, soy agradecido por eso, este, yo como quiera para, para los que no saben cuando yo, mientras yo estaba con Wisin Yandel yo seguía dando clases de baile Okay. Para poder completar mis cosas. y Que poder tú no. Completar mi que a veces la gente piensa, Jacob, que cuando tú estás con una compañía grande, creen que tú eres millonario. O sea, hay gente que piensa que oh, tú estás con alguien grande, ya tú tienes mucho dinero y estás generando mucho dinero. Y como tú estabas con Wisley y Ander, ya la gente entendía eso. Exactamente, sí. Esa, eso desafortunadamente se piensa así. Y. No los culpo porque hoy menos, hoy día menos con las cosas que la gente pone en las redes y las confusiones que hay en el mundo. Este, pero sí, la gente pensaba que, que, que todo lo que yo tenía en ese momento quizás era por Luis Inyander, pero realmente yo no devengaba ese dinero que la gente se imaginaba. No, entendiendo. Entonces, en el momento que pasa eso, que ahí creo que, entonces ahí yo creo que tú me vas a contar L los problemas que pasaron en la tiraera ¿sabes? cuando vino la guerra, porque me acuerdo que había un párrafo de Kendo no que te decía como, como que por qué tú no saliste en, en una función de un concierto de Wisin Yandel si tú eres de la compañía esas eran cosas que te, que te estaban molestando y que en ese momento de la guerra ¿sabes? Te, te, te atacaron de manera fuerte Sí, no, y tienen razón este, pero el hecho de que yo no, yo no haya salido en un concierto de Wisin Yandel, eso no me da a mí ningún porque ya yo participé en toda, toda la gira mundial, ya yo había hecho un montón de conciertos, ya habíamos hecho Choliceo, el hecho de que yo no me subiera en esa función, no, no, no era una gran tiradera para mí, en verdad, este, pero ellos entendían como que ya no estaba ese apoyo, como que si eres de WWE Record, ¿por qué no estuviste en esas funciones? Y es verdad, este, pero ya en ese momento, pues como te digo, después de que yo me bajé de esa gira, yo creo que esa relación se malentendió, se laceró, porque yo realmente nunca tuve comunicación con Wissing ni con Yandel, nada. O sea, como que yo sentí que se me dio la espalda. Te dieron la espalda. Eh, Jacob, hubo una entrevista que le hicieron, creo que fue Molusco, a Yandel, eh, cuando hablaba de Tony Dice. Él decía como que había artistas que eran como un poquito jaraganes, o aquí le dicen como vago en República Dominicana. Y él... Okay. Eh, y, habló de, y él habló de Tony Dice, Tony Dice se defendió, Franco trató de, de buscar la forma. En ese momento, habían, no, ¿tú no crees que tal vez se te vendió o se, lo Yandel quiso entender, que habían artistas que tal vez no se quisieron ayudar por sí mismos, no porque la compañía no lo ayudó, sino porque ellos no hacían el esfuerzo de ayudarse? Sí, mira, yo, eh, por lo menos, si él está hablando por su experiencia con, con Tony Dice. Uh -huh. El problema de Wisin y Yandel en ese momento era ellos globalizar los problemas que tenían con cada artista, con todos. El problema de Tony bueno, Dice, tú entiendes que se les reflejó a todos. Exactamente, porque Wisin en una reunión recuerdo que él dijo, jaco Franco, esto fue bien al principio, bien al principio, bien al principio, que Tony Dice era la figura primera del WWE Record. Uh -huh. recuerdo, recuerdo estas palabras y siempre las conservo porque... Eso me dejó mucho que decir de Wissing y ya yo estaba recién filmado y pues tenía que, que, tenía que bregar. Este, y él dijo que si Tony Dice se cae o si Tony Dice tiene algún error en su carrera, todos nosotros nos caíamos. Entonces, la, el error de, tal vez, la división de Tony Dice afectó a todo lo de WR. Exactamente. O yo no estoy diciendo que que haya sido así, pero la mentalidad de los... Se, de los, se, de sentió, de se sintió amigo. así. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué tú vas a decir? Yo, yo, yo rápido voy a decir aquí se van a determinar las cosas de acuerdo a lo que este muchacho haga o a lo que hagan los que vienen antes de mí. Entonces, yo creo que por eso, ¿por qué me quedé sin disco? <risa> Entonces, tú me <entiendes risa> que... Pasó el problema con Tony Digo, venga, ah, cabrón. Tony Day, porque me acuerdo como ahora que en el CD de Franco salió un tema tuyo que se llama Millonario, que estaba con, Gucci, con Cuyola. Muy buen tema. Y que, que ahí tú le pusiste un poquito de calle y eso. Y cuando uno ve ese álbum, uno entiende que van a venir cosas mejores. Entonces, ¿por qué tú, se, tú te sumaste, a pesar que tú eras el canta bonito de, como decimos aquí, el canta lindo, como dicen aquí en Santo Domingo, de WRECO a una guerra? de gente que son agresivas, o sea, ¿por qué tú te sumaste? ¿Fue ¿Por, ¿Pues por el nombre del álbum de verdad o, ¿o qué? Sí, bueno, este, realmente Millonario no tiene nada que ver con la tiraera. Millonario fue porque yo estaba buscando colaborar con Coscuyuela. Cuando Wisin escucha el tema, porque yo le dije, mira, porque okay. Wisin a veces nos preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Qué esto que lo otro? Para escuchar lo que nosotros tenemos y lo que estamos haciendo, pues le enseño. Y cuando le enseño Millonario, él me dijo, ¿pero qué tú quieres meter? La Cocuyuela, no, esto va para el disco de. Esto va para el disco de, de Franco. Ah, pues ya están. No, sí, ese disco se está terminando, que esto que lo otro. Y yo, pues dale, cabrón, ustedes son mis hermanos. ¿Cómo yo voy a estar buscando por la calle? No, pero está bien, pero vamos a llamar a la cocuyuela también, esto que lo otro. Y si cocuyuela no tira, yo tiro, dijo W. <risa> pero no, pero no, Cosculluela no. Final, finalmente tiró Cosculluela Y pues de ahí salió Millonario Porque este, como en ese momento Coscu estaba vendiendo no. esa película Y toda esa cuestión Pues yo estaba buscando esa colaboración este, con él Y cuando Wisin escucha el tema Lo que hizo fue que metió el tema para el disco de Franco Para que Franco también participara Que le quedó súper brutal también este, y ahí fue que surgió Millonario, este, pero no fue ni, por ninguna revelación ni nada, simplemente porque yo en lo musical, yo puedo cantar bonito y ser bueno y con las nenas y esto y lo otro, pero cuando tengo que sacar la cría, la saco. ¿Me entiendes? Y si tengo que eso, cantar el flow, y eso, Millonario. Y eso pasó con la tirada de Don Omar, ¿sabes? es una yeah. canción que, que tú, tú sacaste algo dormido que tú tenías y le dije Sí, pues en ese momento mi ego este, se vio comprometido porque yo estaba en una cena familiar, que estaba toda mi familia y, y de frente de mí estaba mi hermana, este, y ella me dijo, mira esto que va a sacar Don Omar, y me enseñó... el prototipo? Y me enseñó lo de ProtoType 2.0, porque ella sabía que ya yo me había tirado la foto, ya yo había hecho lo de... Ella, mi hermana sabía que yo me estaba sacrificando para ese disco. Uh -huh. Entonces, pues, como yo mencionaba lo del prototipo, que esto que lo otro, participa, wow pues cuando, cuando yo veo eso, me sentí mal, no me gustó, porque es mi concepto. Uh -huh. Y yo nunca he tenido nada contigo, no he dirigido palabras tan siquiera contigo como para que tú, sabiendo quién, quién yo soy, porque el, el tema de perdido, él estuvo bachata. encima de Luis, para hacerlo versión bachata, y yo estuve súper disponible, se hizo, y se hizo todo muy bien, ayudamos a los muchachos de Marcy Place en ese momento. Este... Yo no tenía nada que ver con Don Omar, y Don Omar para mí es un súper artistazo. Pero en ese momento se metió en mi carril, este, se metió en mi concepto, se metió en lo que yo quería hacer, lo que ya yo venía mencionando, por lo que ya yo me vengo sacrificando. Entonces, pues, agarré el teléfono y escribí el tweet que escribí, que decía, saca mi nombre de tu producción o te voy a sacar un tema. Porque me volé, de verdad. Este, es como tú tener un proyecto y que alguien venga y saque Después, que tenga más dinero. Que tenga más dinero que tú. Y ah, no, pues yo voy a sacar el ProtoType 2.0 y nos vamos a fuego. ¿Y qué pasó? Pues, ¿Y ¿Qué te dijo es la compañía normal. en ese momento, Jacob? Este, en ese momento se lo estaban disfrutando. Porque ellos estaban en guerra con Don Omar en ese momento. Uh -huh. Pero yo no yo, yo no, yo no soy dueño de esa guerra. Esa es tu guerra por allá. Yo le estoy diciendo a Don Omar que saque mi, mi nombre de su producción. Yo no tengo nada que ver con sus bochinches allá desde de la calle o qué sé yo. ¿Te afectó eso, Jacob? Eh, ¿Tener un enfrentamiento con el Don? Eh, ¿En qué sentido? Has, te digo? Hay, hay, hay tiraderas que afectan. Por ejemplo, Mario y me dijo que a él le afectó muchísimo cuando tuvo problemas con Héctor Elfade. Y, y muchísimas personas, por ejemplo, mismo Dominio me dijo que tuvo problemas con, con, por tener problemas con... Con Bad Bunny, o sea, hay guerras que hay artistas que a veces le hacen cosas en contra de, de esos que por, tu, por tener una guerra o un beef. ¿Te afectó de la guerra, doma en un sentido, te cerró alguna puerta o algo así? Muchas. A nivel artístico y profesional me hizo mucho daño, me desbarató, este, porque las mentalidades cambiaron y la calle, la calle, la calle. La calle se molestó con eso también, ¿me entiendes? La gente que lo quería a él, la gente que lo ama, la gente que lo ve todos los días. Y eso yo lo entiendo. Este, y quizás y quizás mis palabras en esa tiradera fueron más allá de lo personal, ¿me entiendes? Pero en el momento en que ya yo vine a sentarme a escribir y a desarrollarme como artista para tirarle a alguien y decirle las verdades en la cara, ya, ya él me había insultado, ya él me había faltado el respeto. Ya él me había insultado públicamente en sus tweets y me trató a mequetrefe. Entonces, el carro. <risa> ¿Entiendes? Tú te defendiste. Yo me cegué, yo me, yo me, yo me, segué, yo ¿Tú me defendí. Te, tú te defendiste. llego para cerrar el tema de WS Record, ¿en el qué momento tú dices, me voy, ya no aguanto? ¿Y, y, ¿cómo, ¿Y cómo se lo hiciste saber a la compañía? ¿O a Wisin y a Este... Ya cuando íbamos por el cuarto año, sabe que ya, ya lo que quedaba era un año, ya yo le había mostrado mi, mi preocupación y mi inquietud a, a Paco López. Paco López era el que trabajaba a la oficina de ellos en ese momento, que hoy día es productor de eventos aquí en Puerto Rico. Este, le dejé saber mi inquietud este, y le dije pues, que tan pronto terminara el contrato, que, pues, que no me interesaba continuar, de verdad, porque si yo no tenía ninguna respuesta yo no tenía ninguna dirección de quienes se llamaban a ser mis manejadores. Este, ya perdí el contacto este, comunicativo con ellos. No me los ponen de frente. No, no salía este, ya todo en producciones, ya, ya tú no habías salido en producciones. Tú estabas como olvidado. Exactamente. Este, y pues cuando finalmente termina el contrato, yo publico en mis redes. Que, pues que, que, que mi contrato con WC ya había culminado, que estoy abierto a nuevos negocios, que voy a continuar mi carrera como solista, aquellos que me quieren acompañar, bla, bla, bla. Yo lo solté en mis redes, porque tampoco tuve oportunidad, porque cada vez que llamaba para hacerlo formalmente, se ignoraba, se, ¿sabes? Punto. Me dieron la espalda, punto. Cuando tú tratas de buscar a alguien múltiples veces y no te, no te responden, ¿qué tú haces? Dejas de llamar. Te desconectas y pues nada, pues lo tiré en mis redes cuando terminó el contrato. Este y pues continué mi carrera. Continúo mi carrera como solista. Cuando comenzaste a hacer temas, pasó algo que te bloqueara porque tiraste buenos temas. Creo que hay uno que llama con con Yango Flow. Hiciste un tema brutal. Ese tema quedó durísimo. Habla, habla, Blue, sí, habla sí. con Ria G. O sea, hiciste otro tomo que eh, otro creo que solos, hiciste algunos temas solos y eso. ¿Qué pasó con Jacob en el sentido de que luego que sale de WRCO y que pasa eso, no, no pudo tal vez conectar con el público? ¿Fue por un bloqueo? ¿Tú entendiste que te bloquearon o fue porque tal vez la música cambió un poquito, el negocio? Sí. Este... Lo del cambio en la música, para mí eso no ha sido un problema. O sea, eh, uh -huh. yo, siempre, yo, yo siempre me he definido por un estilo, ¿verdad? Y quizás eso también interviene con lo que son los negocios, porque yo estoy bien enfocado en un estilo que yo quiero traer. Este, y sí, hacía reggaetón o hago todavía reggaetón y sigo haciendo múltiples cosas, pero a mí no me gusta sonar igual que todo el resto de lo que están sonando. Te me gusta siempre, me gusta siempre separarme. Este y con eso dicho, sí también sentí bloqueo, porque yo todavía tenía mis viajes uh -huh. y tenía mis contactos con la prensa en, en, en diferentes países donde iba, Colombia, Argentina, este, pero desde que pasó eso, no no sentía la misma receptividad cuando llegaba y decía yo soy Jaco, el que estuvo con Wisin y Andel, este, todo lo otro. Okay. Ahí sentía que, que, que las cosas no fluían. O, o, o las promesas que tú tenías de una persona, por ejemplo, alguien en la radio, que tú cuadraras un negocio para la radio, esto, lo otro. Luego verificaban como que, que tú eras de Wisin y Yandel y de momento se disolvía el negocio. Y muchas cosas se disolvían y yo me preguntaba por qué y yo no sabía realmente. Te afectó y mucho. Tampoco, hoy por hoy... ¿Te afectó mucho sí, sí, sí, sí, sí, sí, de forma sí, claro. personal? Pues claro, claro, porque yo estaba intentando hacer un camino y, y ese camino se empezó a llenar de, pe, de peñones y, y, y de cosas que no entendía y de, y, de, y de muchas preguntas y de muchas cosas que, que no entendía. este Y punto, en, entendía pues que se me estaba haciendo difícil y que, y que, y que nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie ah. dijo que la, estar en la música solo iba a ser fácil pues continué, continué, continué. Sí, tuve mis depresiones, tuve mis dudas de mi talento. Este, Comencé a dudar de mi talento. Este, No sentía que grababa igual. No sentía que grababa igual. Este, pero era ese mismo problema, porque cuando yo salí de W.R. Record, que saqué mi disco Prototype, uh -huh. este, yo estaba bien motivado. Sí me sentía resentido por lo que pasó, porque diantre, tuve que esperar esos años para poder ser libre. Y los colegas, y poder... Diego. O sea, aparte de grabar con, eh, con Jango Flow, ¿cómo tú veías a los colegas? Eh, no, ¿No querían grabar contigo por también no, no tener inconveniente con Wisin y Yandel? Mira, este, todos siempre me, mo me mostraban respeto. El que me veía, Jayco, el prototipo, dije, lo desnudémonos. O me mencionaban alguna canción siempre. Uh -huh. este, un, un ejemplo vivo, alcángel Lo conocí en, en el estudio de Looney Tunes en aquel entonces. Y, y él, ¿sabes? Siempre me mostraban respeto. Este, nunca me hablaban de eso, de que dijo aquello, que uh -huh. no con muy sin nada, nunca me decían nada tampoco. Este, pero yo creo que quizás lo que, lo que faltó en mí era quizás salir a, salir a los estudios a encontrarme uh -huh. con los colegas del género. Este, y esa parte no la ejercité, porque sentía eso mismo, que pudiera ver esa cosa de que como le tiré a Don Omar, como... Uh -huh como estuve sí. con Wisin y Andel y ya no estoy con Wisin y Andel pues tú sabes, esa línea de respeto de ellos con Wisin y Andel Entonces pues intenté varias veces que se quedó en nada, este, como te digo que los negocios hacían salir agua, luego se quedaba en nada, que también me cansé de eso. Este, sí. me, cansé de, me cansé de ir a donde alguien a decirle como para que ya a mí no me gusta a mí no me gusta el rechazo, y no es que no esté... Dispuesto a que pues porque hay que aguantarle todo en esta vida. <ríe> no, no te entiendo. Jacob, ¿en qué momento? ¿Por qué tú cambias de nombre? Porque si, por ejemplo, cuando uno te buscaba por redes, o sea, por Spotify o cosas así, uno ya tenía la mente de Jacob. O sea, ¿alguien te lo tomó primero o qué pasó con el nombre de Jacob? No, mira. Ese, esa transición fue bien fuerte para mí porque yo no quería soltar el nombre de Jayco ya yo tenía la página de internet ya yo tenía todo sincronizado todas las redes sociales como Jayco Music este, eso fue un movimiento de mi manejador actual Jerón Valderrama este, uh -huh. él dijo, mira tus regalías y tus cosas están bloqueadas por todos lados este, tu repertorio musical está súper fracturado tú necesitas reestructurarte y cambiar, cambiar el nombre ese de Jayco a tu nombre real o algo tuyo que te pertenezca a ti, porque todas tus regalías siguen llegando para donde Wisin y Andel si sigue siendo lo de Jacob. Igual cuando, como te comenté que quizás iba a abrir puertas uh -huh. y esas puertas no se abrían por o no nombre. se abrían y luego no pasaba nada por el nombre de Jacob, que era de Wisin y Andel Entonces, pues, me cansé de eso y escuché y dije, pues vamos a hacerlo. vamos a, Yo me voy a llamar como como yo soy. Mi nombre real es John Steve Correa Patiño. Entonces, pues, lo de Jacob era por John Correa. Ok. Y, pues, de ahí salió Jacob y qué sé yo. Este, pero, pues, algo memorable es John Patiño, porque es mi nombre real. Es como o sea, un apellido. Ese, ese de es, el es el ser <ríe> tu, tu, tu personalidad, tu verdadero tú. O sea, que la gente conozca tu verdadero tú. Exactamente, Patiño es un apellido español, es como una descendencia mía, este, y la quiero traer, John Patiño. Me parece que es bastante memorable, me gustó y pues vamos a hacerlo. Porque... Y de ahí pues empecé a fluir, porque mis regalías y todo lo que publicaba era de John Patiño, ya no era de Jacob. Y entonces tú, pues. No, ni después desnudémonos, ni pues yo te quiero. Por ninguno de esos temas, Jacob, tú recibes un peso. Hoy día sí, porque uh -huh. mi manejador se encargó de ajustar otra vez y realinear todo ese repertorio. Uh -huh. Pero igual la cantidad no es, no es uh -huh. sustancial, tú sabes. No es, como, es porque... como, fueron los temas. No fue como fueron los temas. Exacto, porque mi participación no fue que me dieron el 50% del máster o me, o me hicieron participar del máster, nada de eso. O sea, me dieron unas regalías mínimas de escritor. Okay. como participante este... ahora Jacob que tú como John Patiño y te trabajando ¿cómo tú ves el negocio de la música? ¿cómo tú ves la acogida de la gente con tu nuevo nombre? Eh, vemos que ya la, han lanzado un tema nuevo ¿Cómo, co, ¿cómo tú ves esta nueva ola de las redes sociales? porque en el tiempo de ustedes que eran más los discos ahora es Spotify, Apple Music YouTube creo que para el estilo tuyo, hay muchas personas que cantan, tal vez, que, que buscan ese estilo de cantar. Ya no hay tantos rapeo en esta generación. Uh -huh. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú lo ves, esta, esta nueva ola? Y, ¿Y cómo tú lo has podido trabajar? No, a mí me encanta todo lo que está pasando. Este, porque es como mis fanáticos dicen, tu estilo fue definido desde el principio y eso de cantar R&B y de cantar melodioso, eso estaba desde, desde aquel entonces, y ver que hoy día hay gente que están implementando también el baile en, en sus videos, y que están subiendo esa calidad de artista, eso realmente me gusta, porque me vuelve a abrir puertas, porque esas son mis herramientas, eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo puedo ofrecer. Este, y esta, esta generación tiene más puertas abiertas por la cuestión de lo digital, ya yo, ya yo tengo mis canales, ya yo estoy recibiendo regalías de eso que vengo haciendo como yo un patiño. Este, y voy viendo. Y sé que el día en que crezca y el día en que mi fanaticada ya sea mucho más grande, pues todo eso se multiplica. ¿sabes? Ya tengo mi entrada, ya tengo, ya tengo eso que es mío, eso que yo estoy sacando, que estoy publicando y que paga y me llega a mí. Exacto. Como tu, eh, tu nuevo tema. De, de estamos escuchando, que lo pusimos en, en, el, en el intro de, de tu canción. Vas Con esa línea sigue siendo con RB. ¿No te gustaría experimentar un poco del trap? Eh, o, te, o, ¿O sigue, o sigue con, con esa línea de, de, de RB y, y eso? O sea, ¿no te gustaría hacer algo que vaya con lo de ahora en el sentido de, de lo que están experimentando los, los urbanos hoy? Sí, sí, claro, definitivamente. Ya desde, desde el tema de indecisa uh -huh. vengo con esa, con esa vuelta, con esa línea de más urbano, de, de hablar un poco más picante en las canciones, este, eh, traer lo urbano pero más modernizado ahora. Este, la canción con Osmani García también es, es, es más urbano, es reggaetón. Entonces, esta última de Me Encantaste también es un reggaetón, ¿sabes? Ya desde, yo te diría que desde Indecisa para acá, uh -huh. este, son temas así urbanos, son temas más, más fresh, más a lo que está pasando ahora y la, la receptividad en la gente de verdad es así increíble. De verdad que todo el mundo está haciendo unos comentarios brutales, hay gente que me dice, te llevo siguiendo desde hace más de 10 años. Usted es un duro, esto lo otro, y de verdad todos esos comentarios son los que me, son los que me ayudan a seguir y, y enfocarme. Así que las personas pueden escuchar, me encantaste en, la, en Spotify, en yo, eh, así mismo John Patiño. Eh, Jacob, gracias por abrirnos la puerta de, de, de tu casa, de República Dominicana, allá en Puerto Rico, y creo que tú tienes mucho talento. Eh, a veces los caminos son difíciles, pero siempre uno encuentra la luz al final del túnel y creo yes, que no, y tú, y lo, y tú tienes algo que lo que no tiene mucha persona, que es el talento. Y eso es lo más difícil. <risa> <risa> hay que hay, hay que pagar los plugins para que, pa que no suenen. <risa> Exacto, no, no no no mientras mientras tú tengas eso, creo que es lo más importante. Jayco, gracias. Las personas van a vamos a, a apoyar a Jayco en su nueva etapa musical eh, como John Patiño. Eh, ¿Qué más tú le puedes decir al público y más a los dominicanos para que te apoyen? No, muchachos, aprovechando la oportunidad para saludar a toda República Dominicana en la casa que siempre están en, en sintonía de, de Telenor. De verdad, gracias a un millón por todo el apoyo. Hay mucha gente que me conoce desde Jaco, Ahora síganme como John Patiño en todas las redes sociales. John Patino Music. John Patino Music en todas las redes sociales. También en, en YouTube. Ahí pueden conseguir mi canal como John Patiño. Así que en Spotify, John Patiño, denle Enduro Durace Playlist, compártanlo y, y seguimos para adelante, mi gente, de verdad. Siempre leyendo sus comentarios. Éxito, John. Y por cierto, ¿no viene una colaboración con alguien aparte de, de hacer temas solistas? O sea, todo el tema es tú solo. ¿Viene con una colaboración ya eh, trabajada con otros artistas? Pues sí, nosotros seguimos buscando colaboraciones, yo siempre entrego temas a ver quién quiere colaborar y eso, tan pronto tan pronto nos surja algo, rápido lo vamos a publicar. Este, pero sí, hay unas cositas cocinándose. Hay hay un featuring como de cinco artistas argentinos que se está trabajando. Yo yo, yo estoy a cargo del coro y de la producción. Este, son una vez ya todos confirmen y todos graben, ya les voy a ir diciendo, pero sí, tengo una encomienda de buscar colaboraciones y de trabajar colaboraciones y espero que esos col amigos también se pongan duro y y, ¿Y, y grabar eh, así que a, tra a través de las redes que se atrevan. sí sí a través de las redes sociales la última pregunta antes de finalizar ¿cuáles de los artistas nuevos de ahora te tú dices me gusta como ese muchacho canta o sea, cuál es de, de lo que por ejemplo está el Luna y está My Tower, está de todo lo que está un muchacho nuevo de ahora cuál es que tú dices wow me gusta este, este muchacho Mira, creo que el más sentimental ahora mismo es Jay Wheeler. Jay Wheeler. Este, Jay Wheeler. Es buena calidad vocal y, y canta con sentimiento, que eso no todo el mundo lo puede hacer. Mucha gente tiene buena voz y la puede dirigir bien, pero ese sentimiento de adentro y poder, poder levantar el sentimiento en la persona que lo está escuchando, ese poder lo tiene Jay Wheeler también. Así que yo puedo decir que él... Este, por consiguiente, otras voces buenas de Alex, es muy buena voz. Este, Lenita Vares, que él bailó muy conmigo... Bien. Lenny bailitavares bailó conmigo de chamaco también. Este son buenas voces. Yo creo que es cuestión de seguir colaborando, seguir abriendo espacio y, y tocando puertas. Gracias Jacob o John Patiño para los muchachos, recuerden, cambió John Patiño Jacob, mil gracias, estamos a la orden tú sabes que siempre eh, nuestro programa está abierto siempre para las, para las personas que han tenido historia en la música urbana, y tú eres parte de la historia de la música urbana, y ni eso no se puede borrar Jacob, mil gracias, de verdad Durísimo, saludos allá a toda mi gente, gracias por conectarse a los osobrosos. gracias genio de verdad por la oportunidad, adelante, hermano I'm just like, well, I should forget